¿Qué tal muchachos? Ya se termina el mes de abril y mi chamba el día de hoy va a ser decirte cuáles van a ser las mejores ofertas de mayo que valen la pena comprar. Bien muchachos, aquí como pueden ver está el cuadrito que he elaborado con bastante cariño para ustedes. Lo que he hecho es compilar toditas las ofertas y acá recuerden que solamente estamos considerando los recursos más no los cosméticos. Ya que los cosméticos no nos ayudan con el progreso de nuestra cuenta, más solo son cositas que de repente por ahí nos gustan visualmente. Y tal vez en alguna cartita por ahí que juguemos pues nos agrada y lo compramos. Pero como les digo, este video está enfocado en el progreso de tu cuenta Y vamos a ver cuáles son los gastos más óptimos que se puede hacer Tanto en dinero como en oro para poder comprar alguno de estos paquetes Que ustedes están viendo aquí del mes de mayo Y otra cosa importante es que los booster packs no los he considerado en este cuadro Porque la verdad están bastante feos esos paquetitos Te dan muy poquitos créditos por oro Y prácticamente esos, esos packs están en rojo para mí Y no valen la pena adquirirlos Y aquí en este video muchachos no me voy a extender explicando la teoría de las fórmulas y las conversiones porque eso ya está explicado en el primer video que hice justamente este tipo de análisis Y acá como ustedes bien saben mi procedimiento es que yo voy a evaluar cada una de las ofertas Y voy a ver si se merece o un color verde que es digamos para comprar O de repente un color naranja que podría ser de repente Y si no tiene ningún color es simplemente porque no vale la pena De todas maneras ya queda a decisión tuya si aún así a pesar de que te digo que no vale la pena Decides comprarla por el tema de los cosméticos Eso ya son tus recursos al final y tú ves Cómo mejor los gastas, yo solamente lo que hago en este video es darte recomendaciones respaldadas en números y ya tú ves la decisión que vas a tomar comencemos entonces con la primera oferta de token Tuesday, recuerden que todas las ofertas de token Tuesday hasta el momento han estado buenas, todas las ofertas del mes de abril, del mes de marzo me parece también que llegaron han estado bastante buenas, muy excelentes la verdad, porque tenemos un ratio de 0.89, recuerden que esta de token Tuesday te está dando 4, por 450 de oro te está dando 400 tokens en recursos y esto tiene un ratio de 0,89 de por sí una oferta cuando tiene un ratio de 0,7 a más es porque ya es viable poder comprarla y luego de hacer este análisis al primer bundle Se merece totalmente su colorcito verde ¿Vale la pena comprarlo? Sí muchachos, recuerden que solamente es un día de duración Del 2 al 3 de mayo Ahora nos vamos con el segundo paquete que vendría a ser El Beautiful Beyond Compare Que duraría del 3 al 21 de mayo Prácticamente 3 semanas como para que tengas tiempo De pensarlo o tengas tiempo de ahorrar Tu dinero para comprarlo Ahora la pregunta va a ser ¿Vale la pena o no vale la pena Comprar este paquetito de acá? ¿Qué te está dando por un valor de 100 dólares en efectivo? Vendría a ser uno de los paquetes más caros que te en el juego hasta el momento y te está dando en recursos créditos 500 de créditos 500 de oro y 10000 de tokens ahí está justamente el chiste con los 10000 de tokens si nosotros hacemos las conversiones y tal vas a terminar recibiendo convirtiendo todo esto en oro vas a terminar recibiendo 3810 de oro que vendría a ser 385 dólares en valor de la tienda esto que quiere decir que hay un valor de retorno de cerca o casi el 300% esto es un valor este es uno de los valores más altos que he visto dentro del juego en temas de retorno y digamos para el que tenga dinero, porque esto este paquete la verdad no es para todo el mundo, para el que tenga la plata de poder comprarlo puede ser un buen puede ser una, un buen gasto ahí porque podría comprarse pues incluso una cartita de serie 5 o un Big bat de repente, yo mira, eh, más que todo las personas que son antiguos en el juego, los que están desde la beta o los que son ballenas, no sé si les interese comprar tanto esto a menos que quieran seguir comprando más cartas de serie 5 que se van a terminar devaluando y pues Igual de, les da igual de repente y gastan de todas maneras, pero para alguien que está cuidando su dinero bastante, recuerden que estos 100 dólares significan 10 eh, pases de temporada prácticamente, o sea son 10 meses que te cubre de gasto mensual y por esa razón para ese tipo de personas creo que no valdría la pena pero para el que tiene dinero y quiere avanzar más rápido en estar comprando serie 5 o de repente le falten Big Bad de repente y quieren comenzar a adelantar su eh, o acelerar digamos, la colección pues de repente quizás los 100 dólares pueden, ser, pueden estar ahí bien gastados por el valor de retorno que tiene esto es un verde pero es verde para quienes lo puedan comprar, no es para todo el mundo vuelvo a repetir eso porque es muy importante ya que es una suma muy considerable de dinero aquí y ahora nos vamos con el siguiente paquetito que vendría a ser I am Groot. está desde el 5 al 17 de mayo vendría a ser más o menos dos semanas que va a estar presente este paquetito y te está dando en recursos 4000 de créditos por un precio de 2900 de oro esto después de hacer las conversiones va a tener un ratio de 0.33 esto qué quiere decir que no vale la pena este paquetito ya que es muy bajito el ratio que te está dando acá de 0.7 que era lo aceptable hacia arriba estamos recibiendo 0.33 lo cual esto queda descartado de poder comprarlo al menos en mi opinión y ahora nos vamos con el token Tuesday que va a ser del 9 al 10 de mayo te está dando 800 tokens por un precio de 850 de oro y estás recibiendo o estás teniendo mejor dicho un ratio acá de 0.94 lo cual es súper bueno y este paquetito de acá muchachos sí o sí lleva pues el color verde ahora nos vamos con el siguiente bundle que vendría a ser Spoonful of Sugar y va a estar del 10 al 13 de mayo y va a estar dando 500 créditos 500 de oro por un valor de 10 dólares, si nos vamos al valor de retorno estaremos recibiendo 13 dólares que vendría a ser equivalente a 900 de oro, convirtiendo todos los recursos lo cual vendría a ser un 30% adicional que vas a estar recibiendo justamente en retorno por la compra de este paquete, lo cual es para mí bastante bajo porque lo mínimo es que tenga que darte 100% de más, si te está dando menos de eso la verdad no vale la pena al menos para mí, lo cual no tiene sentido, y ahora nos vamos al siguiente paquete que vendría a ser el token Tuesday del 16 al 17 de mayo, te está dando 600 tokens por un precio de 650 de oro con un ratio de 0.92 muchachos esto de acá definitivamente va con su color verde y ahora nos vamos al siguiente paquete que vendría a ser el chibi guardians que estaría del 17 al 25 de mayo y tiene un precio de 5.900 de oro pero no te da absolutamente nada en recursos te está dando tres variantes me parece tres avatares y un título pero como les digo acá estamos hablando de la forma óptima de hacer un progreso en nuestra cuenta y como ya ya saben los cosméticos no ayudan en nada de eso por eso yo no lo contabilizo acá como recurso eso sino simplemente es como algo que si te gusta lo puedes comprar y yo la verdad no sé si haya gente que quiera gastar 5900 de oro sobre todo los que son free to play que con tanto esfuerzo se tiene que farmear el oro para poder comprar solamente variantes si lo quieren hacer adelante pero para mí este paquete no tiene sentido no vale la pena luego nos vamos con el siguiente paquete que sería Artist Showcase que va a ser del 21 de mayo al 6 de junio o sea prácticamente hasta el siguiente mes y tenemos 1500 de créditos que nos está dando nos da 1000 tokens por un precio de 5000 de oro si esto lo convertimos en rato vendría a ser 0.27 que está incluso está más bajo del IAM Groot y no llega pues muchachos a valer la pena porque es muy bajito el retorno que te está dando por el oro que estás pagando, así que para mí al menos queda descartado vámonos ahora al token Tuesday que va a ser del 23 al 24 de mayo te están dando 400 de tokens por un valor de 450 de oro lo cual tiene un ratio de 0.89 y esto de acá de todas maneras muchachos como los demás token Tuesday merece su color verdecito seguimos con el siguiente paquetito que vendría a ser el Trash Panda que es del 25 de mayo al 6 de junio y va a dar 1000 créditos 3000 de oro por un valor de 30 dólares en el valor de retorno vamos a tener prácticamente 50 dólares que vendría a ser convertido 3.800 de oro, lo cual te va a estar dando un 65% de más, por lo cual tú estás pagando por este paquetito, acá muy bajito igual, no se acerca al 100%, está un poquito lejos del 100%, así que al menos para mí en este caso no valdría la pena nos vamos con el siguiente paquetito que vendría a ser Get a Leg Up, que estaría del 25 al 27 de mayo está dando 500 de créditos 1000 de tokens por 2000 de oro aparentemente estaría más o menos este paquetito, pero si hacemos las conversiones respectivas vamos a tener un ratio tan solo de 0.56 o 0.56 lo cual está muy lejos del 0.70 que les estaba diciendo, así que para mí este paquetito no valdría la pena tampoco y ahora nos vamos con el último paquetito que vendría a ser un token Tuesday, mira hasta dónde ha durado el mes que tenemos 5 paquetes de token Tuesday, va a durar del 30 al 31 de mayo, este paquetito va a estar dando 800 de tokens por un precio de 850 de oro y va a tener un ratio de 0.94 igualito al paquete de token Tuesday 2 por lo cual aquí muchachos esto vendría a tener su color verdecito y aquí muchachos ya les estoy dejando el cuadro resumen de todas las ofertas que valen la pena comprar, hasta el momento Second Dinner ha hecho muy bien digamos con el token Tuesday pero las demás ofertas están muy bajitas, no valen la pena u ofrecen de repente aquellos cosméticos que por ahí tal vez algunas personas se puedan animar a comprarlo por esa razón pero como les digo el gasto de oro es demasiado grande para eh, el tema de solamente estar recibiendo más cosméticos que recursos, como les digo eso ya depende a cada quien, esos son gustos personales de cada persona pero acá nos enfocamos en el avance de la cuenta Tenemos en total ahorita 2, 4, 6 paquetes En este en el mes de mayo Justamente que van a valer la pena comprar El Beautiful billion comper como les digo No es un paquete que sea para todos Incluso yo ni siquiera lo voy a poder comprar tampoco Aunque me gustaría como les digo Si todo el mundo tuviese dinero seguramente compraría El Beautiful billion Compare porque creo que Por esta cantidad de tokens puedes comprarte Por ahí alguna carta importante de serie 5 Y acelerar también tu colección De cartas y por ahí construirte También un buen mazo de repente que te ayude a seguir este subiendo en el metajuego O a ponerte más competitivo Pero bien muchachos ya estamos cerrando este video Les agradezco bastante que hayan llegado hasta aquí Si tienen cualquier duda o consulta la pueden dejar En los comentarios de este video Me ayudarían bastante también de que le puedan dejar una me gusteada O lo puedan compartir también a sus amigos Que les pueda servir esta información O que les estén interesados en comprar Digamos los bundles para el siguiente mes Para que tengan más claritas las cosas de cuáles son los que valen la pena Y cuáles no por último me encuentro streameando siempre en la plataforma morada de lunes a viernes por las noches, el enlace se encuentra en la descripción de este video, cualquier duda o consulta te puedes acercar allá a visitarme y con gusto te la resolveré, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.